Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Una semana más saludándolos por acá con algunas noticias, con algunas novedades. En realidad, solamente algunas, no tantas, porque no está pasando mucho, al menos en nuestro equipo, en estos días. No creo que toda la atención está completamente ya centrada en lo que será el draft, en menos ya de 15 días. Y en donde se definirán muchas cosas con los 49 de San Francisco. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de estos temas, Noticias rápidas, eh, Daniel del ¿no? este deliniero ofensivo de los 49 de San Francisco, pues ya firmó por un año más con los 49, por 850 mil dólares, me parece, no, por ahí lo leí en Over the Cap, me parece, entonces es un contrato muy amigable para los 49, si Bronsky, no, que por ahí le llaman la pesadilla de Aaron Donald, logra eh, jugar a un nivel parecido a lo que mostró contra los Rams, pues podríamos tener ahí a un liniero, el tan ansiado guardia derecho que yo eh, estuve buscando o he estado buscando para esta línea ofensiva, que me parece como todo y que McLinchy no es el, el, el tackle perfecto. Eh, todos los miembros de la línea ofensiva son muy buenos, McLinchy medianamente bueno, pero el guardia derecho, pues ya se los he dicho muchas veces, yo creo que el guardia derecho sí es la posición que nos está flaqueando a la ofensiva. Si Bronskill logra hacer eh, lo que se espera que sea, pues va a ser baratísimo, unos 850 mil dólares por un año y si logra jugar a un muy buen nivel, vamos a tener una línea ofensiva muy, pero muy sólida. Eh, ¿Qué más? Tony Jefferson, me parece que se llama, un veterano safety, ¿no? Que estuvo con los cardenales ahora con los cuervos recientemente, este, pues llega a San Francisco, la verdad es que no sé, tal vez a darle un poquito de profundidad a la unidad, ¿no? de eso se trata, pero no, estaba yo viendo un poquito sus números, ya el año pasado creo que jugó cuatro partidos, entonces yo creo que sí es un, un cartucho quemadón, pero bueno, son de estos jugadores que llegan a, a, al equipo, pues a ver si todavía pueden dar ese último extra, o si todavía pueden aportar algo, algo a ya está San Francisco, a algún equipo, Luego son, digo, para como luego se mueve San Francisco, no les extrañe que la siguiente semana lo cortan y luego regresa y así, ¿no? Son de estos jugadores que entran dentro del carrusel de los movimientos financieros que yo a veces no acabo de entender eh, de los 49. Eh, ¿Qué más? Ya para entrar al, al, al, como al tema, ¿no? Ah, Ronald Blair, perdón, este, por ahí alguien me decía que ya había firmado, entonces yo hasta me emocioné, le dije no sabía. Pero ya estoy investigando y no, pues todavía no. En realidad todavía Ronald Blair no, no ha llegado a ningún acuerdo con San Francisco, al menos oficialmente. Yo sigo esperando. Ojalá que sí pudiera firmar porque es un hombre que sí nos ayudaría muchísimo, muchísimo en la rotación de, de la línea defensiva de los 42. Porque miren, eh, Bosa no sabemos cómo va a regresar. Yo espero, está viendo por ahí algunos de sus, de, de sus ya entrenamientos, de sus workouts. Y la verdad que se ve fuerte, ¿no? Pero, díjole, ya agarrándose a fregadazos con estos señores linieros ofensivos de la NFL y su rodilla, el apoyo y la, y la fuerza que va a necesitar, yo todavía quiero saber eh, a qué nivel va a estar. A veces no es tanto lo físico, puede ser que físicamente esté ya bien, pero muchos jugadores han hablado de esto, ¿no? inclusive Alex Smith que se le destrozó la rodilla, la, la, la tibia, perdón. Muchos jugadores que han tenido esta lesión hablan de esa inseguridad que sienten al regresar, ¿no? de ese... Factor como miedito, cuando tienen que apoyarse, cuando tienen que hacer un movimiento psicológicamente, el cuerpo tiende a reaccionar como para defenderse y pueden tener ahí un pasito atrás en lo que trabajan ese aspecto, ¿no? Entonces, Bosa no sé cómo vaya a regresar. Eric Armstead, sigo esperando yo que, que pueda hacer ya no lo que hacía de Force Bodner, pero al menos que tenga una evolución este año, ¿no? La verdad es que el trabajo de, de, de Armstead... Pues para mí ha sido muy gris, ¿no? La verdad ha sido una, una cosa muy, muy... Da, vaya, no, no creo que esté haciendo lo que vale, lo que cobra, ¿no? Así como se critica a Jimmy garopolo por el dineral que cobra y lo que hace, a mí me pasa lo mismo con Ari Garcet, ¿no? Creo que cobra mucho dinero para lo que realmente le aporta a la unidad. Porque pues sí es bueno contra la corrida, hay un montón de esos, ¿eh? Que son buenísimos contra la corrida y cobran la mitad de lo que está cobrando, pero necesitamos... Un pass Rusher, necesitamos a alguien también que le meta mucha presión a los corebacks y a veces Armstead se me queda cortito ahí. Luego tenemos a King Low, ¿no? Que ustedes saben que en... alguien me escribió, Omar me parece que fue quien me escribió, por ahí me, me daba algunos puntos de vista. Yo no creo que, que, que lo sea malo, o sea, yo hubiera querido que hubiera tenido un año, un mejor año, un mejor año de novato por el pick que fue, ¿no? Fue una ronda, pues, altona, ¿no? Pero fue la 12 o 13. Entonces, pues, esperas que sea un jugador de impacto inmediato. Yo no digo que lo haya hecho mal, pero no lo hizo al nivel que yo hubiera querido de un pick 12 global, ¿no? Además que por él se dejó ir a otros jugadores, que ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Sidland, Jerry Yudi, bla, bla, bla. Entonces, creo que King Lou le faltó en su año de novato. Espero. Muchos me han dicho, no, es que King Lou es que tú no has visto a Kinglo, es que tú no sabes lo que va a hacer King. bueno, Ojalá, yo de verdad espero que, que Jabón Keenlow este año sea una bestia, que sea un monstruo y que sea todo eso que me han dicho, porque sí vamos a necesitar de eso. DJ Jones sabemos que es un hombre de rotación, que como Guardian, eh, como guardia perdón, juega bastante bien si no se lesiona. Y, este, y d ford pues dicen que está entrenando, que va muy bien. Ojalá pudiera jugar, ¿no? Pero si no, tenemos muy poquitos hombres realmente sólidos en la línea ofensiva. Puede haber rotación, ¿no? Kevin Gibbons, pues ya saben que se metió en una bancota y creo que va a ir al tambo. Este, no sé si Tan Carradain sigue, ya ni siquiera sé si Tan Carradain No creo que ya no está. no ¿Quién era el otro? La verdad es que no hay mucha profundidad en la unidad. Entonces, eh, no sé. No, o sea, no sé qué va a pasar con la línea defensiva. Eh. Pero sí tenemos que pensar en, en, en ese como aspecto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vamos a.? ¿Qué va a pasar? Y por eso es que creo que Ronald Blair, híjole, sí tendría a San Francisco. O no tendría, pero sería bueno que viera la manera de, de traerlo de vuelta con un contrato con de un añito, ¿no? Que también se pues, lesiona mucho. Híjole, es, que es parece que con San Francisco son. O pues, se lesionan mucho, o no juegan bien. Pero la verdad es que no podemos tener. Un jugador bueno y sano, eh, eso está bien cañón, ¿no? Pero bueno, esas son las buenas noticias. Espero que en estos días pase algo con Ronald Blake, o, o tal vez después del draft. Sherman sigue sin saberse nada, ¿no? Les comento porque son cosas que de repente me preguntan, ¿no? Sherman todavía no sabemos. Yo, la verdad, me gustaría que se quedara, no porque, ya se los ha dicho, no porque crea que todavía pueda aportar al equipo, pero creo que su experiencia puede ayudar. Y no sé, tal vez moviéndose ahí en el, en el, en el campo como safety, algo así podría ser, ¿no? Este, pero yo sí creo que no va a quedarse en San Francisco, creo que va a buscar otro, otros, otros horizontes, ¿no? Ya para acabar su carrera me gustaría que él acabara acá campeón, pero pues no lo sé. Y bueno, este John Beck, ¿no? Vamos a empezar ya a entrar al tema, al tema tan sonado y tan esperado. John Beck, este, este exjugador de la NFL, que inclusive estuvo con, con, con Kyle Shanahan cuando estuvo en Washington que estuvo trabajando con Justin Fields y ahora parece que ha estado trabajando con Trey Lance y pues el staff o los scouts o Shanahan eh, pidieron como videos de ciertos ejercicios de Trey Lance porque como que quieren, no sé, y le quieren echar un ojo nomás por no dejar o si por ahí hay un tema que no hemos estado volteando a ver muchos, porque creo que hemos estado completamente volcados a... a, a primero, eh, Zach Wilson, ahora Justin Fields, no sé, oh, Matt Jones, ¿no? Y ahora Pues parece que Trey Lance es el último de la lista al que parece que se le quiere hacer muchísimo ruido en estos... que son 10 días que faltan para el draft. Entonces, este... Pues bueno... Pero esto nos lleva al tema de seguir hablando del coreback. ¿no? La verdad es que, miren, ¿eh? todos, todos seguimos especulando, todos seguimos inventando una de cosas y una de, de situaciones. Pero yo se lo he comentado a varios, no, ya por ahí. Eh. Hay, mucha, hay mucha duda o hay muchas espe especulaciones. Sea, ha generado mucha paranoia o miedo de, de, de que han dicho: Híjole, es que no, los 49 este, ya se equivocaron, se, se, se adelantaron, este, se, se emocionaron. Fue muy precipitado el movimiento, tenían que haberse esperado. Este, porque ahora ya los Jets vendieron a Darnold y entonces ahora ya nos van a ganar a Zach Wilson. Miren, yo no creo, por lo que me ha mostrado la directiva de San Francisco, al menos en este offseason, cómo están haciendo las cosas. Y la verdad es que si vemos el trabajo en general, en general, desde que llegó John Lynch y Kyle Shanahan al equipo, pues creo que sí han tenido muchos errores, o sea, muchos errores. Pero, pero han sido más aciertos. Y creo que este oficio lo están haciendo muy bien. No nada más. John Lynch dice: Esto se hace y ya, ¿no? O sea, se discute con un, pues, todo un equipo, ¿no? Por ahí está Shanahan, está Lynch, está Peters, está Marat, está Jet York, obviamente el que paga manda. Entonces, estas decisiones no se toman así de vamos a vender todo esto, vámonos al 3. Y este, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a echarnos un volado y a ver quién cae. No, yo, yo creo que ya, lo te, ya Yo sí estoy muy seguro que saben perfectamente lo que están haciendo. Si su mirada todo el tiempo estuvo puesta en Justin Fields, ya, si su mirada todo el tiempo estaba puesta en Mac Jones, o en Trey Lance, tal vez en Zach Wilson, no sabemos qué hablaron con los Jets, no sabemos si a lo mejor los Jets están con Fields, no sabemos todavía todo eso. Lo que sí me queda claro es que creo es que es los 49 están, eh, o la directiva, de san francisco está bien consciente de lo que hizo y por qué lo hizo y, y yo creo que cuando tomen la decisión el 29 de abril más de uno se va o nos vamos a sorprender de los de, de, de lo que tomen para bien o para mal pero yo estoy seguro que la decisión que tomen es, es ahí estaban desde que decidieron hacer ese movimiento, eso es lo que querían y eso es a la dirección que van a ir yo así brevemente me atrevo a decir Revisando a los cuatro posibles candidatos, ¿no? Ya dejando de fuera a Lawrence, una lástima porque, híjole, yo hubiera soñado con Lawrence y, y Lawrence en San Francisco, Pero bueno, Zach Wilson, ¿por qué sí podría estar bien en San Francisco? Pues porque creo que es el que aporta más, más, este, cómo decirlo, es el más eh, rentable en cuestión de que creo que eh, tiene más características diversas, o sea, no nada más corre. O no nada más lanza, creo que es el más completo de todos, ¿no? de los restantes, por esto. Sí lo han inflado mucho últimamente, ¿no? antes de empezar a todo esto, no estaba tan arriba. Justin Fields era el dos, ¿no? todos sabemos que Justin Fields era el jugador que, que, que estaba detrás de Trevor Lawrence, y de repente Wilson subió como la espuma. no Los medios también juegan unos papeles bien importantes ahí, la NFL. Juega con, con nuestros corazones y nuestros sentimientos. Pero sí creo que Wilson... Pues, mi, mis únicos peros es de la universidad. Que no es tan buena donde jugó. Y esos números pues, no, son, no pueden ser tan confiables. Y la otra son sus lesiones. Pero creo que es el más completo. Porque sí me estaría chido jugar en San Francisco por eso. Porque creo que sí le podría aportar otra dinámica al equipo. Y creo que San Francisco podría ser muy, muy competitivo con un Zach Wilson bien llevado todo un año. ¿Por qué no? Porque a lo mejor es... Quiero pensar o no quiero pensar, pero podría ser humo. Podría ser que Zach Wilson está más inflado de lo que creemos y podría terminar siendo un completo boss y a lo mejor hasta se nos podría lesionar, ¿no? Justin Fields, ¿por qué sí y por qué no? Pues yo creo que es Justin Fields, sí, porque el tipo de quarterback que es eh, Justin Fields y para donde pareciera de repente que quiera apuntar la NFL, ¿no? Con, con estos Deshaun Watsons o Lamar Jackson, son corredores... Corredores, que por ahí me decían es que no están tan corredor. Sí, yo sé que no es tan corredor. Y en Ohio State, pues, eh, eh, él explota sus, sus, sus, sus, sus habilidades físico-atléticas o explotaba, pero eran muchas jugadas diseñadas, que creo que es lo que Shanahan lo podrías hacer, ¿no? Cuando vais a correr, va a ser cuando yo te diga, no cuando a ti se te ocurra. Entonces habría que enseñarlo a jugar en la bolsa, habría que enseñarlo a tomar mejores decisiones, que miren cómo se los decía, ¿no? También. La verdad es que no es que Jimmy Garoppolo también sabemos que se casa con su primera opción la mayoría de las veces. La preocupación con Justin Fields es esa, ¿no? Que pues nada más se casa con su primera opción. Bueno, pues vamos a tener otro Jimmy Garoppolo, pero este sabe correr y al menos no va a estar recibiendo tanto trancazo y al menos no lo van a estar capturando atrás todo el tiempo, ¿no? Y a lo mejor en lugar de tirar pases precipitados, pues mejor sale y gana 3-4 yardas. Y evita pérdidas de balón, ¿no? Esos son los probos. Es, es un atleta que no, le podría dar una dimensionalidad a, a la ofensiva San Francisco. Yo de repente me imagino el, estos escenarios, ¿no? Estas jugadas de, de Inside Zone. O, o que pudiera implementarse Read Option, ¿no? Los linebackers tendrían que escoger su veneno ante el poderoso ataque de los 49ers, ¿no? Cuando tienes un coreback como Jimmy Garo, por lo que no corre nada. Y aún así no puedes detener el ataque terrestre con Monster, ¿no? con eh, eh, Wilson, con el que pongas. Ahora imagínate o imagínense si los linebackers, los dineros todavía tienen que estar pensando a ver si no es el coreback el que sale corriendo. Yo recuerdo a estos Seahawks del 2012-2013 con Marshall Lynch y, y Russell Wilson. Y yo recuerdo cómo era desesperante ver a Patrick Willis, a Bob Bowman, Justin Smith, etcétera, etcétera escogiendo su veneno, porque sabían que si dudaban dos segundos con Marshawn Lynch, pues ya les ganaba 5 o 6 yardas, y si se iban de lleno con Marshawn Lynch, pues Wilson se quedaba el balón y se pelaba, y es algo que podría... Bueno, lo que hacía Kaepernick, ¿no? Es algo que podría suceder con Justin Fields, y eso es, eso es por lo que yo digo, aún sí estaría chido en San Francisco, ¿por qué no? Por, porque podría resultar otro de estos... Morenazos, ¿no? Por ahí me decían... No es que los, los corebacks corredores, ¿no? Todos han sido malos. Está Steve Young, está John Elway, sí. Me refiero a estos morenazos. Y no es una cuestión de racismo ni que yo crea que por todos morenos son malos, no. Me remonto a lo que ha sido la NFL, ¿no? Estos corebacks de color, la gran mayoría, salvo Russell Wilson, no han hecho grandes cosas más que récords, marcas, números, por piernas, ¿no? Pero no han ganado anillos, que es lo que queremos. Entonces... Eso podría ser lo que resulta ser Justin Fields, no un, un, un wannabe Wilson más, y entonces se echaría a perder todo el, el proyecto de San Francisco. ¿Por qué sí y por qué no? Más o menos estoy hablando de esto, ¿no? ¿Por qué sí, Mac Jones? Pues porque jugó en una muy buena universidad, porque es el tipo de o el prototipo de coreback con el que Shanahan ya sabe trabajar, coreback de bolsa, no necesita que corra, nada más es que sepa hacer lecturas, que ponga el balón donde dice, que sea inteligente, que sea paciente y que no cometa errores, ¿no? Entonces, Mac Jones, por eso sí podría estar bien en San Francisco. ¿Y por qué no? Pues porque a lo mejor también Mac Jones es, es un callback que, que pues, tuvo los resultados que tuvo porque la línea ofensiva de Alabama era la mejor de, del colegial y pues nadie le llegaba, ¿no? Y un callback que no le pegan. Entonces, como estos, estos pro days lo están haciendo, ¿no? Pasesazos que sacan y todo, sí, pero pues no tienen a nadie encima y no hay nadie cubriendo a los receptores, es completamente diferente, ¿no? O sea, ya teniendo toda la acción, por eso se ven espectaculares y tampoco nos tenemos que, que este, ¿no? Acá, deslumbrar con esas, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué no Mac Jones? Pues porque sería, creo que repetir la misma fórmula de Garoppolo, ¿no? Corebacks no movibles, corebacks que... Tal vez ante la presión no puedan. Si no saben utilizar sus piernas, lo van a estar capturando eh, constantemente. Y, y sobre todo, ¿por qué no? Escuchaba a mis carnales estos, de, de, de, a mis carnalazos de allá del Niner Cast de, de Jalisco. No sé si el programa pasado, hace 15 días, comentaban algo muy muy importante. ¿no? A quienes les mando un saludo, por cierto. Y decían, es que el problema con Mac Jones no es que lo seleccionen ese no sería el problema, el problema sería y creo que lo que nos haría molestar a muchos es todo lo que se vendió por, por él porque yo creo que si hubiera estado en el pick 12 y si no, al menos era moverte no hasta el 3, era el 8 tal vez y ahí lo agarrabas y no vendías tanto ¿no? y ese es el problema con Mac Jones y, y por eso también sería creo que un error seleccionar a Mac Jones en el pick 3, pero bueno es, esos son los nos, y de Trey Lance la verdad es que de Trey Lance no se ha hablado mucho, o al menos, o sea sí se ha hablado, pero no a la magnitud que se ha hablado de, de Mac Jones o de Justin Fields o de, o de Zach Wilson, no que por cierto oh, hijo sí, tiene toda la razón eh, el publicista o el, o el gerente o el, o, el, o el representante de Mac Jones pues es un, sabe vender todo, no lo ha sabido vender al grado de que está prospectado top 5 en el draft, un coreback que yo creo que es, es Tal vez primera ronda, pero no tan alta. no entonces pues, pero, pero a Trey Lance se le ha olvidado mucho. Trey Lance creo que el, hasta yo lo he hecho menos. No porque crea que sea malo. ¿Por qué sí si Trey Lance? ¿O, o por qué sí si estaría bien? Porque uno lo ve jugar. Sí si es más correback ¿no? que, que, que Justin Fields. La verdad es que sí corre más. Pero tiene un cuerpo... Pues es un chavillo de 21 años. Pero tiene un, una carrocería que atropella a los, a los defensivos, tampoco jugaba contra grandes universidades, pero los atropella. Tiene un brazo potente y es un proyecto que si San Francisco está pensando en desarrollarlo, en irlo haciendo crecer, pues lo estás agarrando fresquecito, como esponjita, y creo que puede absorber todo, y tal vez no en uno, pero en dos años puede ser que esté listo. Es un proyecto muy joven y muy talentoso, y creo que esa sería la parte a mediano plazo que a San Francisco le podría interesar el Troy Landss. ¿Por qué no? Precisamente por lo mismo, ¿no? Creo que su, su virtud de su condena está muy chavito. Y creo que a San Francisco, yo creo que a San Francisco le urge ya ganar, le urge ya aprovechar esta camada de jugadores y, y no a tres años en donde a lo mejor ya no tienes a Juszczyk, ya no tienes a Garópolo, ya no tienes a Monster posiblemente, ya no tienes a muchos del perímetro. Entonces San Francisco quiere ganar ya a la brevedad, máximo es, o el siguiente año, y... y, y si ponemos pros y contras, me parece que Fields está por encima de Lance, ¿no? En ese aspecto. Pero se va a seguir espe especulando muchísimo, señor. La verdad es que creo que aquí nadie. Tenemos eh, una, la más remota idea de qué es lo que va a seleccionar San Francisco. ¿A cuál de estos jugadores va a seleccionar San Francisco? Le podemos atinar y, y tal vez si le atinamos vamos a decir, ah, yo les dije, ¿no? yo Es que yo les dije. <ríe> Porque así hay muchos, ¿no? Que... Yo es que yo les dije, yo les dije que iba a ser él, yo les dije, pues sí, pero pues no es que los supiéramos, no es que le atinamos. O sea, la verdad es que saber realmente lo que van a hacer, pues es, es, es casi prácticamente eh, imposible. No nada más los cuarentenas, cualquier equipo. Creo que el único segurísimo, sigo creyendo que todavía hay un 0.001% de probabilidad que no quiere irse a los jaguares es es Trevor Lawrence, pero fuera de ese creo que todo lo demás es un completo eh, eh, crucigrama, acertijo y para descifrarlo va a ser hasta el 29-30 de abril y primero de mayo pero bueno, eso es lo que está ocurriendo, se sigue vendiendo mucho humo, se siguen haciendo muchas suposiciones, mock drafts eh, para, para saber más o menos qué va a pasar Yo ya les está haciendo, he estado haciendo Como revisión de, de los prospectos de, de la NFL, tanto el perímetro Como la línea ofensiva La semana pasada vimos lo que llamé los demás ¿no? Y no es que sean todos Son muchos, muchos más jugadores Que pueden llegar a San Francisco Inclusive yo de todos los que mencioné Tal vez no llegue ninguno Son los que a mí me han gustado Los que yo les he visto por diferentes razones Posibilidades o que encajarían En el equipo pero hay muchísimos jugadores que también les agradezco muchísimo. A los que me dejaron ahí en los comentarios otros, otros nombres. y los he estado viendo, he estado viendo otros jugadores. Y la verdad es que también están bien interesantes, ¿no? Entonces, pues, al final es, es un volado, es un completo acertijo el draft. Ya veremos. Este jueves les voy a dar el, el, el, el mock draft, mi mock draft. ¿no? Adelantado una semana antes. Y aún así creo que van a pasar muchas cosas. Yo creo que San Francisco va a ir en la primera, la segunda y la tercera. Y de ahí se va a poner a jugar con los picks, ¿no? A negociar, a hacer trades, no sé. Tal vez más, tal vez para obtener más jugadores, aunque sean en las 200, en las 100 y tantas. Cambiando una cuarta ronda, tal vez tal vez una tercera. Tal vez podrían cambiar por ahí algún, algún pick para inclusive intentar subir, pero creo que con lo que se vendió para tener el tercer pick ya no hay mucho margen de maniobra para intentar volver a subir. Creo que todo ya va a ser nada más para obtener más picks. En lugar de uno, de un 50, de un 80, 4, 200, por ahí, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya les haré mi mock draft. Y, este, y estoy pensando muy seriamente, por primera vez, en Canal 49, hacer un en vivo, ¿no? Me gustaría interactuar con todos ustedes el día del draft. Me gustaría hacer una transmisión en vivo, poder platicar previo al draft y hasta el momento del pick para poder eh, pues, contestarles preguntas, compartir con ustedes, eh, ¿no? interactuar y, es, y esperar el tan ansiado tercer pick. Entonces, por ahí díganme si les gustaría que lo hicieran y, y nos lo aventamos en vivo, ¿no? en lugar de Canal 49 el jueves 29, pues haremos un en vivo para todos ustedes. Pero ahí Pero Me platican si, si les late o no. Pero bueno, hasta aquí este, este podcast, señores. Estamos en, en una etapa pre-tormenta, se viene una tormenta increíble de, de noticias y de todo una vez que, que llegue el draft y después del draft. Se van a seguir moviendo muchas cosas y, este, y pues bueno, aquí lo seguiremos manteniendo informado. Ya saben que el podcast eh, lo pueden escuchar en iBox y en Spotify, allí abajo les dejo los links para que los que quieran escucharlo en sus autos, en sus casas, en el metro, en la calle, en el taller o la oficina... No, eso ya es una comercial, pero donde quieran este, Lo puedan escuchar eh, Saben denle pulgar arriba al, al, al videíto si les gustó Eso me va a ayudar un montón Compártanlo con todos los que conozcan No sigan invitando a más A más eh, Brothers Niners Y aunque no sean Niners, ¿no? por ahí me escriben también De repente me dicen yo no le voy a los 49 Pero me gusta tu contenido, tu canal Es bien válido, todos son bienvenidos no Yo porque creo Que pues Nada más se meten a los que les gustan los 42, pero bienvenidos todos los que, los, que, los que disfrutan del fútbol americano y que les gusta este contenido son bienvenidos. Aquí somos rivales en, en la cancha, pero creo que nos une el mismo amor al mismo deporte. Y aquí son bienvenidos todos, ¿no? Este, ya saben, las redes sociales, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter e Instagram para platicar, para platicar con todos ustedes. Les mando un abrazote, cuídense mucho, mucha buena vibra. Ya lo saben, Go Niners!